Para todo el país, sí. Sofía da Costa. Bravo Sofía da Costa, ¡Bienvenida! Hola, Sofía. Bienvenida. ¿Te extrañamos? Hola, Sofía, ¿cómo estamos? Yo también les extraño. ¿Estuviste Muchas de gracias. viaje? ¿Estuviste paseando? Me tomé unas pequeñas vacaciones. Merecidísimas. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto de la Luna Nueva en Aries? Mañana, mañana es la luna nueva en Aries, es la primera luna del año astrológico porque eh, el año astrológico no coincide exactamente con el año calendario, uh -huh. el año astrológico empieza con el equinoccio de otoño que fue el 21 de marzo, sí. eh, uh -huh. entonces esta es la primera luna, luna eh, nueva. nueva del, del año eh, y todas las lunas nuevas son oportunidades para sembrar, ¿Sí? es, eh, intenciones o en este caso como se trata de Aries más bien acciones. Eh, es, es un muy buen momento para alinear lo que queremos, lo que deseamos eh, Con lo que hacemos Bien, bien, ¿qué eh, significa Aries? O sea, ¿qué, ¿qué es Aries? ¿Qué características tiene Aries? Aries es el primer signo del zodíaco ¿Sí? Entonces tiene todo que ver con el inicio Es un signo de fuego, es explosivo Tiene mucho que ver esto con, con el movimiento, con la acción eh, Se lo vincula mucho con el deporte la imagen arquetípica de Aries es el guerrero, pero eh, bueno, ya hoy en día eh, podemos buscar otras imágenes. Claro. <ríe> entonces el Vamos deporte, claro, porque también eh, tiene mucho que ver con la competencia, con mira. todo eso que nos mueve desde uh -huh. las entrañas. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí es verdad que la gente con mucha carga ariana tiende a ser bastante competitiva. Ah, mira. Sí. Eh, esos lo ver. Ah, exacto. Claro. Ah, que les, les molesta perder, les molesta porque querés ganar todo. Sí, sí, sí. Y les, les molesta que no se genere competencia de cualquier situación, ah, digamos. Claro. O sea, lo que les gusta ah. es esa sensación. Eh... Como que en todo quieren competir. Exacto. Mira. Eh, pero en términos generales y para el resto de los signos, lo interesante de la temporada Aries es esto, que tiene que ver con la posibilidad de contar como con ese fuego para arrancar procesos. O sea, que si teníamos muchas cosas pendientes, que teníamos ganas de, que no nos animábamos, que estábamos un poquito pateando, es el momento es la luna nueva de Aries. Es un muy buen momento. Pero para todos, no solamente para los que son de Aries. Por supuesto, por supuesto. es En términos generales, este, este comienzo de ciclo nos afecta todo, a todos. Cada quien lo sentirá, por supuesto, desde su propia estructura. Pero la idea es como alinearse con esta sensación de, bueno, hay energía para accionar, hay energía por ir por la... A, a, para ir a por las cosas. Claro. Eh, y lo interesante de Aries es que nos trae una dimensión eh, que genera, que es un gran motor, que genera mucho movimiento, que es el deseo. Uh -huh. Entonces, eso me parece como súper interesante de registrar. Luego, en, en las cartas de cada quien se puede mirar como... ¿De qué maneras o qué tonalidades tiene el deseo, la inspiración, la creatividad en la carta de cada o persona? O sea, que eso sí va a variar de acuerdo al signo, pero también de a los ascendentes que hemos hablado. Varía, hay dos planetas que en general yo los vinculo con el deseo, que son Marte y Venus. Sí. Marte, regente del signo de Aries, es esto, es más, esta imagen del de guerrero, el que conquista, el que regente a qué hace referencia? El planeta, eh, en la astrología cada signo está regido por uno o, o más planetas mm. Es decir, hay, hay una concordancia energética entre el planeta y el signo Bien ¿Sí? eh, Esto cuando ves una carta natal queda muy claro sí. ¿Siempre con uno? Eh, o sea, no, un con hay, un algunos, hay algunos planetas que rigen a más de un signo Ajá. Y hay signos que tienen doble regencia Porque hay wow. planetas que se fueron descubriendo eh, pues. en occidente después. Pues, y esto que decíamos que por ahí hay un Aries que no tiene nada que ver con otro Aries, una persona que es de Aries y que nada que ver, ¿es porque quizás un planeta estaba eh, en ese momento rigiendo distinto? Todas las cartas son muy distintas, eh, porque se toma en cuenta el lugar a donde naciste, la hora en la que naciste también, uh -huh. no solo la fecha. Entonces, el, la posición de los otros planetas, no solo del sol, nos habla de otras funciones energéticas, entonces esto de la, vinculado con el deseo y con la inspiración tiene más que ver con, con Marte y con Venus, uh -huh. por ejemplo, entonces depende en qué signo tengas esos dos planetas eh, se, se interpreta distinto, por eso la gente dice yo no me siento identificada porque cuando decimos de qué signo somos estamos hablando del signo del sol claro, claro. Después hay toda una complejidad enorme que incluye el ascendente, la luna y los otros planetas. Por eso, Yo me quiero... oh, sí, no, dale, no, no. Dale. Digo, cuando uno dice soy de Aries, no todos son iguales, obviamente, los de Aries, pero tienen una especie de, de, de patrón. Sí, sí, sí, en general eso. Son personas como muy seguras, muy eh, de ira por lo que quieren... Eh, por supuesto, si sos un Aries con luna en, en, en un signo de agua, con una luna en cáncer o con una luna en piscis, bueno, probablemente se matice un poco esa forma, tal vez no sean tan... En general, eh, Aries tiene que ver con lo agresivo, pero no en el mal sentido, sino con, con esa forma de estar muy segura. Eh, y Entonces... Eh... Por supuesto, para esto, si hay carga de agua o en, en vínculo, personas de mucho, con mucho Aries, con personas que tienen a lo mejor más carga de agua y es medio difícil porque se sienten apabulladas o sienten que las están invadiendo, sienten que son agresivos. Yo me quedo con lo de la luna. ¿Por qué nos afecta tanto la situación que está? La luna nueva, la luna retrógrada, la luna no sé qué. Sí, es como que todo nos afecta. ¿Por qué? Lo que pasa es que la Luna, tenemos que pensar, si bien la astrología y la astronomía son dos mundos muy distintos, uh -huh. eh, dos campos de saber completamente distintos, no, te, no podemos olvidarnos de, de una cuestión muy básica que es el orden de los planetas en el sistema solar uh -huh. y la Luna, en tanto satélite natural de la Tierra, es, lo, es el cuerpo uh -huh. celeste más cercano que tenemos. Uh -huh. eh, entonces, por supuesto que afecta... Eh, de, o es mucho más notorio, se nos hace mucho más evidente cómo nos afecta que, obviamente, cuerpos celestes que están que más se interpone lejanos. y a todos los otros. Claro, eh, y que en realidad eh, lo que sucede con la Luna nos resulta sumamente cercano porque eso, o sea, hay eclipses, o sea, casi todos los grandes movimientos involucran a la Luna, claro. por los que conocemos eh, más eh, de sentido común, por supuesto, hay otros eventos mucho más complejos. a lo claro. No tenemos acceso, pero. Me encantó. Otro día tenemos que hablar del de tema de las cartas astrales que dijiste vos, que obviamente depende sí. del horario que naciste, del ascendente, de donde quieran. Me encantó. Sí, sí, sí, sí. ¿Cada uno tiene su carta única? Absolutamente. ¿Cada carta es única? Cada carta es única. Cada carta es única. Uh -huh. carta es única. Eh, hay algunas complejidades, por ejemplo, si vas a analizar cartas de gemelos gemelas o de, uh, de, de, de, hay, Bueno, bueno, bueno de... ahí empiezan a aparecer otras complejidades, pero digo, es muy raro que haya dos cartas terriblemente parecidas. Uh -huh. Eh, Sofi, te queremos agradecer, de verdad. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes. Siempre nos encanta tenerte. Eh. Y sobre Muchas todo gracias. con esto, eh, aprovechemos la luna nueva en Aries para hacer todo mm. lo que teníamos ganas de hacer y venían posternando. Sí. Aprovechemos, sí. aprovechemos ese fueguito. Eh, aprovechamos, a...